Muy bien, continuamos en su espacio de mañana. En este momento vamos a tratar el tema central. Presten atención porque lo que se ay, significó ayer ay, es un acto muy vergonzoso. Ay, enfócame a Franci, por favor. Se vendieron, gritaban los diputados, luego de Yo convertir no en ley la ay. modificación del presupuesto de este ¿Qué? año. Diputados convierten en ley la modificación del presupuesto de este año sin el voto de la Fuerza Nacional Progresista no, no viajes, y del PRM. Dios Una Dios mayoría de diputados del Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados aprobaron la pieza que ya había sido refrenada en el Senado. Ay. El proyecto no contó con el apoyo de los legisladores de la Fuerza del Pueblo que abandonaron la sesión ni los del PRM. No Aunque permanecieron en la sala, votaron en contra. ¿Por qué se retiraron los diputados de la línea de la fuerza del pueblo? ¿Por qué no se quedaron y votaron en contra como los del PRM? ¿Qué pasó ahí? Jeje, esa bueno. votación ustedes no la comprenden. Pero vamos a escuchar. La presencia. Vamos sí. a escuchar. Vamos a escuchar, escuchar lo el... que se dijeron por ahí. Porque es va lo que se dijeron que... No, no, eh, vamos a ver. Sí, vamos, vamos a, ver. a ver. Lo tiene, muchachos. ¡98 están sacando! Bueno, ustedes se acuerdan que yo le decía a ustedes de antes que si si los diputados realmente fueran ahí a representar a la sociedad, a velar por los mejores intereses de la sociedad, fuera bueno un Congreso plural. Pero si es con ese grupo de charlatanes, la mayoría porque tampoco son todos, eh, con ese grupo de charlatanes, eh, ese eh, Congreso plural lo que vamos a tener ahí es un lío en cada sesión. A ti lo van a terminar. Mira, mira cómo yo lo vamos a Yo creo que la, yo prefiero el plural. Yo el creo que la... Y que no haya que gobernabilidad. Que, que, al, que el sello gomígrafo. Eh, mira, sí, y que no haya gobernabilidad. El, el sello eh, gomígrafo de mira, dictadores. A, a excepción de lo que no? pasó ayer. No se puede pensar que se convierta en ingobernabilidad. Ah. Lo que debe existir... Es una verdadera planificación que aglutine el consenso de todo. No, lo, no, lo, no la totalidad, porque no, eso no existe. Pero precisamente lo que se procura es que el, este cuerpo legislativo resulte ser el cuerpo de control a todo lo que planifica el Poder Ejecutivo, quien es quien tiene la facultad de distribuir los recursos del Estado. Y es que en el entorno se genera mucha presión y todavía más presión cuando tú tienes un presidente que, aunque no es candidato, está impulsando un candidato. ¿Qué tú puedes esperar cuando no es de los bolsillos del político que sale? La planificación instruida políticamente para cometer un hecho. Ese es un cuerpo de delito lo que se hizo ayer. ¿Por qué no votó en la fuerza del pueblo? Porque si se quedaba ahí, hacía quórum como pasó con los diputados que se quedaron. Porque tenían la intención de pasar por encima de quien sea. Lo hicieron. Eso es gobernabilidad. Cuando tú sabes que te están endeudando más. Cuando tú sabes que se le dijo a, al presidente. Presidente, tenga cuidado. Con el gasto. No se vaya a la política sin pensar en la economía. No se vaya a la política sin pensar en los trastornos que va a tener el no tener los recursos. ¿Qué es lo grave de esto, eh, Yerjan y Carolina, y Francis, y amigos televidentes? Que ya el Poder Ejecutivo ha hecho y erogado todos los gastos sin previa autorización del Congreso. Óigase bien. Toda la violación a la constitución que implica lo que hicieron fue legitimar uso mm. del presupuesto nacional de la República, como lo establece en la Constitución, lo que se hizo ahí fue legitimar lo que ya mal hecho estaba hecho. Una pregunta. Entonces, ah, no, no, el hecho de que se quedaran y completaran quórum, a mí particularmente, no me agradó te está hablando un perrameísta. ¿Por qué? Y sí. eso es... Eso no lo veo bien. Pero eso es politiquería. ¿Por qué? Porque es de, que los préstamos, lo que hay que hacer... ¿La de los partidos? No, no porque no. es que es lo que yo entiendo, Adiós. señor. ¿Y Mire, qué es lo que debe hacer Fulvio? Es sucedió... Sumarse a eso, mira, pero, sucedió, pero no se suma. Y excusame que te interrumpa. Que, eh, que reconocerlo. Fulvio. Sucedió con el préstamo de 90 millones de dólares que se aprobó. En principio no lo querían aprobar, que eso era para remodelar una parte de la zona es colonial. que faltaban para hacer algunos barqueo. detalles. Y tú sabes qué hicieron. Por politiquería no lo quisieron aprobar la, eh, eh, eh, la primera vez. Y luego hubo que aprobarlo porque, ¿qué pasa? El sector turismo dijo, no, esto no, hay que no, aprobarlo no, no. porque esto no beneficia a nosotros y beneficia al país. Y entonces se dieron cuenta Déjame que eso concluir. les restaba. Y Déjame hubo concluir. que aprobarlo entonces pero no pero no contando con los votos de la fuerza de la o sea, que es una cuestión de el proyecto vía. de 90 millones de dólares para la remodelación uh -huh. y la continuidad de remozamiento de la zona colonial que es una segunda etapa le faltaban algunas explicaciones mm. y algunas lecturas. Y tú que es verdad que, que a los diputados y lo querían pasar de una manera eh, caliente, no. como lo pasaron ayer en dos lecturas consecutivas esta modificación a, a, a, a, al adendo del fue? presupuesto nacional, que fue en dos lecturas consecutivas, porque lo declararon de emergencia nacional para legitimar un hecho que ya estaba mal. Hecho. Pulvo, y tú crees Entonces, que es verdad que, lo, que los diputados, a diferencia de Farideh Raful, que es la única que ha demostrado en ese congreso que lee los proyectos. ¿Tú te crees que es verdad que esos diputados leen esos proyectos? Bueno, es, es, muy, difícil, independientemente, es muy difícil, difícil. hay gente que levanta la mano durmiendo, independientemente, hay gente que... pero Independientemente de eso, Yerjan, hay que darle tiempo a que se estudien todas las piezas. Pero que no eso le estudien. Es que ser. a cada diputado, incluso José Lalú lo ha dicho, le mandan el proyecto sí, vía correo electrónico se sí, lo dan físico. Sí, ¿Y sí, qué hacen? No sí, van sí, a leer, sí, no sí, leen sí. nada. Hay Yo otro quisiera desafío. Que, que el diputado de nuestro de aquí es de, de, de la provincia, Juan Comprés, me traiga ese proyecto y que no hable completo. Hay otro. Ahora, hay otro. Farideh desafío. Sí, hay que decirlo. Faride. Si sí, lee los proyectos, porque de siempre es la que sale denunciado. Tú no has escuchado nunca a Juan Comprés. Y hay que decirlo, que es un irresponsable. Hay otro a Juan desafío. Comprés. Nunca tú lo había escuchado en los 20 años. ¿Cuántos años tiene? 21 años ahí. Tiene muchísimos años haciendo una denuncia de que, mira, esto no está bien, esto hay que mejorarlo, mira, esto, esto endeuda del país. Nunca, ahora sí. O sea, vamos a ser un poquito más responsables, señor Juan Compres. Usted está ahí como legislador de la provincia, Juan Comprés, representando a los provincianos de Duarte, eh, no representando a los Juan Compres, responsable de legisladores con más capacidad que hay ahí. Porque yo, no, yo, no, yo, no estoy, yo no estoy poniendo en derecho su, su capacidad. No, por yo si lo si que acaso. estoy diciendo es que él nunca hizo una denuncia por, por si en función de los por préstamos otro que lado. Se tomaron durante 20 años. Por no otro lado, hizo. hay otro desafío que tienen los legisladores. ¿Cuál ah, es? pero espérate espérate, es, espérate, espérate, Y es la eh, venta de Punta eh, Catalina. Miren, eh, miren. Mire, Tiene mire. que ir al... Permiso, Fran. Sí, Tiene eh, que ir a, sí, al Congreso sí. para poderse eh, autorizar una venta de un bien del Estado. Eh, Tiene eh, que ir al Congreso. Pero... Ahí... Ya lo que se estima es que sí. se está corriendo, que se van a usar para compra de legisladores, de voluntades, de votos, para que eso pase, uh -huh. más de 100 millones de dólares. ¿Cómo Estamos hablando más de Mira, 55 eh, mil millones de dólares. Tengo que pesos. advertirle a... a tal a vez Leñan. mentira, tal vez verdad, que pero es, es un desafío. Que nunca se había visto uh -huh. una gestión legislativa al proceso de préstamo en las condiciones que lo hemos visto en los últimos años. Y los tucanos. Pero, Vamos a preguntarle a pero, los diputados es que que aprobaron pero, y a los senadores acto pero, pues que aprobaron actos que, que, que no sí, sirven para nada. La otra parte, antes ahí de la llamadita, la... antes de la Ay, llamadita, en lo que se expresaba ese pleito que estaba ahí, que a la gente le gustó ese pleito. Tú sabes cuánto aprobaban los, los senadores. Casi 600 millones de dólares en préstamo. Atención al público! Casi 600 millones de dólares más en préstamo aprobaban los senadores. Ese es el pleito entre Macos y Cacata, yo se lo decía. ¿Qué, ¿Qué implica? Pero hay el pleito entre Macos y Cacata. ¿Qué implica esa aprobación de más de 600 millones de dólares? Es una política económica fallida. Un sistema económico fallido Un modelo económico fallido Porque ya no hipotecaron a nosotros Como país, Ay. no hipotecaron Como generación Ay. Como generación de es los verdad. americanos Ahí estoy de acuerdo Y nos contigo. están estrujando también En la cara, que ellos siguen haciendo Lo que le venga en gana Y ganas. son culpables todos todo esos préstamos Menos Que, se aprobaron, ayer, todo esos préstamos que se, por... se aprobaron ayer Todos esos préstamos que se aprobaron ayer todos esos préstamos que se aprobaron ayer, la mayoría van a ser distorsionados para la campaña electoral. Bueno, eso no se puede asegurar. Eh, ahora bien, de lo que sí son responsables esos legisladores... Es de haber aprobado durante muchísimo Porque la mayoría de legisladores que estuve ahí Siendo el PRM o de cualquier otro partido Tienen ahí la mayoría 34 eh, legisladores eh, de nosotros Son la mayoría eh, 8 no, no, y 12 años La mayoría de esos diputados si buscamos, que estuve ahí Tienen de Si buscamos, de 8 si buscamos 12 la, años la calidad de, mira Y no son responsables 50 claro que son, legisladores, eh, eh, la, Si buscamos eso mayoría, Pero no importa mira, Si buscamos es que eso ya, ya no Tratamos denuncia. de cubrir con un hecho pasado Lo de ahora cuando tú tienes la experiencia, y lo hemos criticado siempre, Ajá. que ahí no ha habido legislación Ajá. real, que va... lo que ha habido es comodines. Está bien, pero se van a vender pero, ahora, como, se, pero, bien, se van a vender ahora, bueno, entonces, bueno, como, como los salvadores bueno, de la patria y, y bueno, salvadores de la economía de la República bueno, Dominicana. Cuando ellos se, se, ha la mira, mira, se, se ha llegado a la comprensión. Mira, yo pienso que, eh, como dice en una partecita Francis, ahí mm. la mayoría de legisladores, lo único que no han hecho es legislar por este pueblo. O sea, no, tú tienes o tenemos un grupo de gente eso, eso, que va no, a las cámaras. Yo, he y yo. también tú ahora eh, lo no vi... legislan para el pueblo. O sea, sí, pero la la única como única. tú, la única, tú como es? pero te, te estás defendiendo la tuya. Fíjate que no se te trata, no pero que no se trata defendiendo a Faride que es la única ahí que ha salido a hacer ay, denuncia, más, porque ay, es la más, única que ay, aparentemente ay, lee los lo proyectos. Pero pues tú mira, porque no mira, gente durmiendo querés tú no te has querido reconocer. Y gente durmiendo, no, no Mira. Tú no has querido reconocer, pero ¿qué hago yo diciéndote a ti en esta etapa? Que tú eh, dices 20 años, y tú sabes que en esos 20 años estaba Pelegrín Castillo, que nunca usó nunca usó el, el barrilito, uh -huh. nunca usó eh, las la exoneraciones. Mm, los felicitos. Si no, no, no lo hizo. que tú lo buscas. Entonces, cuando tú buscas la evaluación de Pelegrín, el más votado en todos los tiempos, no, el que más proyectos... El pasó. proyecto pasó. Mm -hmm. Y Excelente. el que más defendió y el que creó la ley que estableció el Ministerio de Energía y Mina, porque se entendía que eso eran grupos económicos repartiéndose el botín y la riqueza del país, que debía estar concentrado y en un, Y mira, Energía y Mina en este país debe ser el pilar, incluyendo... Que fue el de la el de la ley de agua y de los recursos costeros. ¿Y tú sabes quién fue Pelegrín? El que hoy somos un estado archipiélagico, donde está en juego, estaba en juego parte del mar territorial dominicano donde está la mayor riqueza, que lo quiere Reino Unido de Gran Bretaña. Eso fue Pelegrín. Mira, eh. Retomando el, el, el rol no Que juegan los legisladores Y el Congreso de la República Dominicana O sea, nosotros hemos entendido y la gente así lo ve Y yo te aseguro que si salimos a hacer un sondeo A la calle o escuchamos el sentido O la, la gente expresarse Van a entender y sienten Que los legisladores van a todo ahí menos a, menos a legislar Sabemos que lo que hay casi siempre detrás De la aprobación de esos grandes proyectos Es una búsqueda Y baños se, bueno, se es, va eh, años atrás Franklin Romero en el poco tiempo que tiene, hay que destacarlo, señor, la verdad hay que decirla, eh, consiguió someter el proyecto de la ley de mecenazo, que ya es ley, mecenazgo eh, es y eso beneficia a la cultura. Es lo mismo más o menos que la ley de cine, lo único pero que falta que cultura, se haga un taller con todo el comercio para que entienda que cuando, pues que hace no inversión, y que cuando que se, se hace inversión a este tenor de la cultura, usted va a recibir como claro. recompensa una reducción de impuestos o pasar... Como gasto y reconocido por impuesto. Sí, hay que, esa hay inversión. que felicitar ahí a Franklin Homero sí, que Entonces, en sentido general, nosotros hablar del Congreso de y no de los sectores específicos, sino del Congreso propiamente. Vamos a ver. Dale, eh, buenos días. Buenos días. Dígalo, buenos días. Adelante, buenos caballero. Días, buenos días. Miren, yo discierto de muchas impresión de, de que están hablando ellos. Difiere, difiere difier de nosotros. Sí, porque ¿Vos? yo Muy bien. siento que. Muchos de nuestros legisladores, principalmente de la provincia de Duarte, han tenido un buen papel. Mm. Ahora, bien, le voy a decir a este joven que está ahí. A mí. Allá. A mí, ah. Sí, a nada más. Uh -huh. Porque tú eres una persona de gatillo alegre de boca. Gatillo ¿Te alegre te gusta, de boca. Te gusta hablar, hablar como los médicos. Averigua bien la conducta de Juan Compré y el tiempo que ha tenido como diputado antes de hablar usted debe investigar porque quien no investiga no tiene derecho a la palabra. ¿Okay? Muchas gracias. ¿Y, ¿Y cuál es el cuál es el objetivo? O sea, ¿qué Pero es lo que usted sí. va a decir Mira. de Juan Compres? Sí. Mira, quiero concluir, hacer decirme, el comentario Tiene que quiero... decirme cuál es, su, cuál es su labor legislativa mira, No puede venir aquí a llamar a decir que yo estoy hablando con, La con labor Canela. de Juan Comprés, eh, legislativa a Giovanni, que por favor invita a Juan no, no. Comprés para que lo sentemos aquí. Ya yo le estoy pidiendo que me llame a, a Juan, Juan Comprés, Comprés Que se siente aquí, que nos hable de, de, de cuánto año tiene, 20 eh, años De su proyecto legislativo No, de lo que ha tres hecho Tres en esos tres periodos en Entonces, fíjate una cosa, 14 años 14 Entonces años. mira una cosa pero Mucho tampoco tú tienes una nota discordante de Juan Comprés. Pero sí. sí que en el tema medioambiental y la declaración de este municipio ¿eh? como ruta ecológica sí. y procurando rescatar o de despertar el senderismo sí. en, la, en las comunidades sí. aledañas. Creo que es importante. Sí. Sí. Pero, pero lo que yo quiero, Francis, escúchame ahí para que el amigo televidente que llama a unos gatillos La gente cuando no, llame aquí, llame no, no, no, no. eh, con respeto. Sí. Yo lo que quiero es investigar, y ojalá podamos hacerlo a la producción, todos los préstamos a, lo, a, a los cuales el señor Juan Comprés votó a favor. Porque que este ese es el tema. Hay que ver todos los préstamos que recibieron el voto favorable de Juan Comprés para hoy. Entonces estar con esa actitud negativa. Eso es lo que yo quiero que no. Quiere. Vamos a conectar con WhatsApp y Ya no es parte de todos los préstamos que Juan aprobó. ya no es parte del gobierno. No, pero no importa. Ni de los no legisladores que fueron a acompañar es al presidente. Es a gobierno. Yo estaba representando a, ella, a, Entonces, a, a, a, a su Entonces, tú no le puedes exigir que hoy tengan una actitud. ...de reproche, porque ya se sabe que la economía se estaba basamentando en préstamos Ya demasiado. Pero cuánto préstamos él votó para que se aprobara. Vamos al WhatsApp, vamos al vamos WhatsApp. Al WhatsApp. Agustina, buenos días para todos. Sí estamos gobernados por personas que lo que parecen es animales en el Congreso y los ayuntamientos. Vociferando tantas palabras... Vamos a hablar un poquito. Eh, vociferando tantas palabras inadecuadas. ¿Qué se puede esperar de este país? Si todo el que quiere ir al Congreso y a los ayuntamientos para beneficio propio. No, no, dice Agustina, no, no, faltan no, no, 19 días no, no. para lechón y majar coquitos, Fulvio. Dice Fiora Antigua, en relación a la pregunta del día, claro que sí. Marisol Monegro de los Fieles dice, buen día, qué bien justificar a un robo con otro más grande. Yerjan que se revise. Ah, dice, yo lo que, yo lo que, es que estoy trayendo no, la historia es no, que es muy eso, bueno decir que no están endeudando el país cuando han sido parte de y no, el responsable directa de endeudar el Hay clientes, unos parámetros, hay unos parámetros. No, yo lo bueno, aprobó él. Buenos mira, días, de, Juan. Buenos días. Tiene toda, Ay, <ríe> no, no, eh, tiene toda la razón. No, porque no vamos. Buenos días. Yerjan tiene toda la razón en cuanto qué? a la gestión de Juan Comprés. Y bueno, mientras bueno. existan personas como Fulvio que oculten o que evadan la verdad por amistad, seguiremos de mal en peor. Claro, porque esto no es vamos, el personal. Vamos a una breve pausa. Usted manténgase ahí, manténgase claro, ahí, porque venimos con bueno. más. No se vayan. Claro, hay que preguntarle a Juan Comprés cuántas veces él votó a favor de los precios.